Hola amigos instaladores del aire acondicionado En este vídeo vamos a enseñaros cómo crear vuestra página de Facebook para vuestro negocio Es posible que aún no la tengáis pero sí que tengáis un perfil en Facebook Esto que estáis viendo es un perfil La diferencia es que los perfiles son para las personas y nosotros lo que tenemos son amigos Enviamos solicitudes de amistad y las fanpages o páginas de Facebook están creadas para las marcas, para los profesionales y para las empresas. Y lo que tenemos son seguidores, personas que le dan a Me Gusta. Para crear anuncios publicitarios en Facebook es necesario tener una fanpage con un perfil de usuario, no es posible. Por lo que en este vídeo voy a enseñaros a cómo crear vuestra propia página de Facebook. Para ello, estando dentro de nuestro perfil, solamente tenemos que darle aquí arriba a Crear. Le damos a página. Vais a ver qué sencillo siguiendo los pasos. Le damos a empezar. Vamos a darle un nombre a nuestra página. En este caso vamos a ponerle aires dicionado. Prueba. Y la categoría. Así que tenemos una categoría. Aquí está, de servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Aquí ponemos nuestra dirección, la ciudad, el código postal y el número de teléfono que es opcional. Y aquí tenemos la opción de no mostrar mi dirección. Si por ejemplo nuestra dirección que vamos a poner no es de nuestra oficina, sino a lo mejor es que es de un lugar personal, podemos darle a no mostrar mi dirección. Vamos a poner todos los datos. Y cuando esté le damos a continuar. Fijaros como ahora vamos a tener ya nuestra propia página de Facebook creada. Habéis visto que es sencillo y con tan solo dos pasos. Ya estamos dentro, ya hemos creado nuestra página de Facebook. Ahora lo que tenemos que hacer es completar cada uno de los datos. Lo primero que haremos será cambiaremos esta fotografía que es la foto de perfil le daremos a actualizar y la subiremos. Es aconsejable que la imagen de la foto de perfil sea de nuestro logotipo, del nombre de nuestra empresa después añadiremos una foto de portada la foto de portada podéis añadir por ejemplo alguna fotografía chula de una instalación de aire acondicionado Aquí a la izquierda tenemos lo que llamamos el menú. A partir de todas estas pestañas nosotros nos podemos ir moviendo. Pero es posible que veáis pestañas que a lo mejor nos interesan, por ejemplo, opiniones no queréis, o la de eventos, comunidad, o por ejemplo, la de grupos. Estas pestañas de aquí podemos cambiarlas. ¿Cómo? Cuando nosotros creamos una página de Facebook hay una plantilla. Esto que estáis viendo aquí, todo esto es una plantilla y nosotros podemos decidir qué pestañas queremos que se muestren o cuáles no. Para ello, para cambiarlo, así antes de comenzar a rellenar todos los datos, nos vamos a configuración. Desde configuración tenéis toda la parte de los settings, toda la parte de la configuración de una página de Facebook. Aquí le daríamos a plantillas y pestañas. Y aquí donde pone, por ejemplo, imaginaos la de eventos, le damos a configuración, la desactivamos y le damos a guardar. Y también a grupos, configuración, la desactivamos y le damos a guardar. De esta forma, cuando vayamos a nuestra página, ya vais a ver que la de eventos y la de grupos, veis, ya no está. Y así podéis ir quitando poniendo las que vosotros queráis. Importante una vez ya que tenemos nuestra plantilla, que ya hemos elegido las pestañas, hemos subido nuestra foto de perfil y nuestra foto de portada, tenemos que completar toda la página con la información. Para ello el siguiente paso es añadir un botón. Aquí nos da la posibilidad de añadir un botón muy rápido, ya que os, que os aconsejo que pongáis el de ponerse en contacto. Y por ejemplo que sea llamar, le dais a siguiente, añadís vuestro número de teléfono y le dais a guardar. De esta forma, de una manera muy sencilla, cuando los usuarios entren en vuestra página de Facebook, si quieren contactar con vosotros, tienen rápidamente un botón para darle a llamar y os contactarán. Aquí pondríais vuestro número, cambiéis aquí el prefijo, el de España es el 34. Vamos a buscar aquí el de España. Aquí está, le daríamos aquí al prefijo de España y aquí pondríamos un teléfono. Y le damos a guardar. Le daríamos a finalizar y fijaros como este botón ya está el botón de llamar. A través de móvil cuando entren le dirán a llamar, automáticamente nos estarían llamando a nuestro teléfono. Siguiente paso, información. Desde información vamos a cambiar toda la información que ven los usuarios que entran a nuestra página de Facebook. Para ello, fijaros aquí la categoría servicio de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Nombre es el nombre de nuestra página. Si quisiéramos cambiársela podemos darle a editar. Tenemos el nombre de usuario, que es el que aparecería justamente aquí debajo. Y a partir de aquí podemos cambiar toda la información, introducir el número de teléfono, el correo electrónico, un sitio web si tuviéramos. Podemos también editar la información y aquí es una historia. Podemos subir, si le das a difunde tu negocio entre el público, podríamos poner aquí el título, una pequeña historia sobre nosotros y aquí arriba una fotografía. Y le daríamos a publicar. Bueno, vamos a darle a eliminar porque ahora no nos interesa, confirmamos, eliminamos. Y de esta forma ya tendríamos creada nuestra página de Facebook. Tenemos creada ya nuestra página de Facebook. Hemos visto cómo funcionan las plantillas para poner y quitar pestañas. Sabemos ya cómo cambiar toda la información. La foto de portada, la foto de perfil y también este botoncito de aquí de llamar. El siguiente paso es cómo publicar. Vais a ver que es muy sencillo. Nosotros combinamos la combinación... De publicaciones, de instalaciones, con ofertas, promociones y también a veces con testimonios. Para crear una publicación en Facebook, en nuestro en nuestra fanpage, lo único que tenemos que hacer es donde, aquí, donde pone aquí escribo un post, pues es escribir. Por ejemplo, vamos a poner bienvenidos a nuestra nueva página de Facebook. Ponemos el texto ya que añadimos una fotografía o un vídeo. Vamos a buscar una fotografía. Subir fotos ya que la tenemos la fotografía vamos aquí pone añadir el botón mensaje vale vamos a dejar el botón nos pone por defecto le damos a publicar y ahora vais a ver cómo ya tendríamos nuestra primera publicación de facebook en los siguientes vídeos voy a enseñaros cómo de esta publicación de facebook podemos crear un anuncio para conseguir contactos y vamos a ver cómo crear anuncios en Facebook para que personas interesadas nos contacten sin la necesidad de tener creada una página web.